Luis tiene que tomar serias medidas De carácter económico y, y de carácter ético Pero especialmente de carácter económico Porque él dice Y en eso yo no estoy de acuerdo Porque se está creando un movimiento Tan fuerte, tan fuerte Contra la corrupción Y contra lo corrupto en este país Que Este pueblo ha cambiado Y este pueblo no es el mismo Aquí se ha producido un cambio profundo en la mentalidad y la conciencia del dominicano que quiere que se haga justicia ahí Guido Gómez Mazara depositó una especie de denuncia para que se investigue del que era jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Danilo Medina por la riqueza que hombre un simple general que no era nada y... Si le suman los sueldos de general para una serie de inversiones que tiene ese hombre, es una cosa extraordinaria. Y yo creo que sí que él, no se, vamos, que él diga cómo ha acumulado toda esa riqueza y todos esos cuartos que realmente ponen a cualquiera. Oye, porque uno no tiene esa suerte que tienen esa gente, de que como tan fácil que viene esa... Esa acumulación de tanta riqueza, señores. Pero nada más lo logran cuando están en cargo público. Cuando, claro, men, usted lo ve que andan en la calle. Y andan pobres. Y andan llevándoselo quien los trajo. Y no tienen nada, ni aquí ni allí. Oye, de que lo nombran a un cargo público cuando salen, salen con una fortuna que eso, eso me teme. Entonces, ven, acá yo estoy pagando impuestos. Y yo quiero que haya un gobierno que administre de manera pulcra. ¿Los fondos públicos? Porque, y, y entonces, los impuestos que yo pago es para que se construyan escuelas, para que se construyan hospitales, para que se arreglen calles, para que haya agua potable eh, eh, de calidad, para que se construyan viviendas. Es para eso que yo pago impuestos. No es para que un grupito se los robe. Y me ande sirviendo en mi frente y en mis ojos... Toda esa riqueza mal habida y mal adquirida. Eso es lo que la gente no quiere entender. Eso es lo que la gente no quiere entender. Y es de los partidos que sean. Yo no tengo que ver con partidos. Yo no tengo que ver con partidos. El ladrón es ladrón. Sea derechista, sea comunista, sea reformista, sea PRDista, sea. El ladrón es ladrón. Eso es así. Entonces, ¿tú crees que es posible que gente se muere de hambre? que hoy hay gente que se van a acostar sin cenar porque no tienen ojo entonces eso no es justo eso no es justo yo en ese sentido creo que esta lucha no se va a detener y que no importa el chantaje esta lucha no se va a detener no la va a detener nadie y a Luis Abinader y ese equipo se eligió porque el pueblo mayoritariamente, pues no todos eran perremeítas, el pueblo votó fue pensando en que se produjera un cambio de verdad, pero parece que esa maquinaria de corrupción es tan fuerte y poderosa y los compromisos son tan grandes de la clase política que llega al gobierno. Que no tienen la capacidad de enfrentarlo o no tienen el coraje de enfrentarlo. Señores, el gobierno cumplió dos meses y todavía no hay indicios de que pueda caer un corrupto preso. Y ya es tiempo suficiente para ver eh, con las investigaciones del lugar que venían de lejos. Ya además un expediente que se vaya mandando señales de que esto no se va a quedar impune. Porque este pueblo no va a soportar otro periodo de impunidad. Eso téngalo por seguro. Entonces, este, definitivamente, yo quiero decirle a ustedes que el que esté pensando que esto se va a quedar tranquilo, que se olvide de eso. Buena tarde. Buena, buena. Buena, un placer. Buena. Sí, de, aquí, de Sánchez, de Sánchez Omar. Ah, de Sánchez, Pero usted tenía mucho que no me llamaba de Sánchez. Yo no lo llamaba, yo no estaba oyendo, oyendo esa gente. Eso son las no, no también que no quiere que reclamen. Eso que están, es que le están protestando. Sí. Es que le están protestando. <risa> vaya de Pillo. Vaya de Pillo. <risa> Gracias, mi querida Sánchez, Sánchez en acción. No, porque la gente está, pues tú estás loco. La gente está vigilante, la gente está indignada. Porque en países más atrasados que nosotros se ha logrado dar paso de avance. Buenas tardes. ¿Vos ¿Sí? le Sí. Fíjate, el problema de la ¿Y qué fue? ¿Se cayó? Parece que, no, parece que era por... Cosas por celular, se le acabaron los minutos. No, porque es, es, es, es muy extraño eso que se, se cortara de una vez. Yo quería escucharlo. Bueno, señores, entonces, este, vamos a ver. Ah, no, este es este otro. Buena tarde. Bueno, Omar. ¿Un Omar. Sí. Eh, eh, estoy llamando cerracito ratito. Mira, sobre comentarios que de ahorita del regidor Rodríguez. Yo creo que está dando ejemplo de corrupción con eso. Él no debe permitir eso, de, co de cobrar, de, que lo nombran como director de salud, entonces cobrar el salario del ayuntamiento. Pero lo, el mismo ayuntamiento, los regidores y el alcalde, entonces son cómplices de eso, porque no deben aceptárselo. Es un acto de corrupción. Claro, mire, ahora o se no habla de eso. El doctor bueno. liberal está aquí lo Yo voy a hacer bueno. un reporte, que cuando él bueno. tuvo que coger una licencia en el hospital sin disfrute de sueldo, tuvo que coger una licencia en el hospital porque, como regidor, no podía. Era, era jefe de, de un departamento en el hospital, no podía ser regidor. Tuvo que coger la, la licencia. Eso es, eso es parte de ética entre un funcionario no debe ser por eso doctor es es por eso doctora. Yo, yo lo valoro aquí porque es que usted tiene que predicar con el ejemplo es muy bueno yo decía aquí muchísimas cosas y cuando me toque la oportunidad hacer todo lo contrario pero oigan esto hasta por razones justas que los PRMistas no han podido conseguirle empleo óigase flógele eso a otro. Que tenga oportunidad. Entonces, vamos a caer en lo mismo que una gente tenga dos empleos y tres empleos. Lo que antes se criticaba. Sí, sí. Si sí, me dice el MEN que tengo que mandar la otra pausa porque es de esto que el programa se mantiene. Adelante, señor director.